Pablo, Raúl, Luciano Castro con nosotros. Bienvenidos. los chicos, bienvenidos. Gracias Fernando. No, de nada. Es, es un plasero, gusto plasero. tenerte acá con los chicos. De nada. Serviste, llevaste el resto en un tupper y andate. Tenemos un pescadito. Recién tenemos... llegados a Mendoza, chicos. Le tocó llegado. madrugar. Sí, nos levantamos. Sí. Alguno no durmió. No, por eso le pedimos mm. perdón si nos ven lentos. los somos, es el pero tenemos... Un poquito cansados. Like. Sí, sí, un poco de sueño. Bueno, ¿y cómo los recibe la provincia de Mendoza? Siempre bien. Mendoza sí. es la pasan uno lindo. de los lugares donde... Hay que volver muy seguido, ¿no? ¿Vos sí. Bueno, vos vivís Yo ya me familia, memoria, claro, mis hijos familia. tienen sangre de cuyano, así que sí, Claro, sí. tal cual. Ah, sí, sí, sos Son sí. de venir mucho para acá. Y bueno. sí, mis hijos vienen y a sí, ver a, sí, a, a su familia, a sus tíos, a sus primos, y todos. Sí, sí, sí. Se toma rico vino, ¿no? Que gusta por Parece, ahí hacer un dicen, poquito dicen, de turismo dicen cuando... Dicen cuando... que se, se dicen. toma muy buen vino, sí, sí, sí. Cuando, cuando vienen bien. a trabajar por ahí, aprovechar para turistear un poco. Es que más que los planes antes de venir, los planes de teatro, estábamos todos planeando a qué bodega vamos a ir, con qué a comer, qué vamos a comer, y nos vamos a tomar, obviamente. Me encanta. Viene a presentar el divorcio, esta comida <risa> <risa> ¿Qué pasa? Bueno, sí. yo estaba aquí planes... No, es, ¿A qué hora sigo? llego? Llego 7 y cuarto, me tomo un milito a las 11 y me duermo una no, siesta. No, un montón. <risa> o oh, no, si me tiene visita está bien, es para, bien, para, para, Porque por la altura, viste que nosotros <risa> nos... nos no, venimos, ya, es no, no, es nos mentira, es mentira. Ustedes se apuntan. <risa> Esto es por la altura. Se nos tapa los oídos. Borracho. Una excusa por cada copa. Vienen a presentar esta obra que es El Divorcio Una comedia muy bonita junto a Carla Conte y Natale Pérez Por eso la mencionábamos al comienzo Cuando entrábamos con esa canción eh, Y nos gustaría, bueno, si bien Pablo ya nos adelantaba Esta semana eh, cuando charlábamos con él vía Zoom De qué se trataba la obra Le cuentan al público, ¿con qué se van a encontrar? En, en El Divorcio El Divorcio son dos parejas, bueno, está claro, Natalie y yo, Pablo y Carla. Uh -huh. Y Natalie y yo estamos pasando un momento, una crisis importante de pareja. Uh -huh. Uh -huh. Y Pablo y la Conte, supuestamente ya superados de una crisis de pareja, hacen lo que por ahí no los más recomendados, que venían a dar consejos de cómo mm. salir adelante. salir de ahí, maravilla. Entonces, no, por ahí... Nunca funciona, claro. nunca, nunca se usa el mismo remedio para claro. distintos no, pacientes, no, porque no, las la enfermedades son distintas, los cuerpos son distintos, sí, sí, dis sí, y son medio fanáticos de, de, de, la nueva, de esta cosa que descubrieron sí, en, no, en la terapia. Pesados. Entonces vienen como esos corredores que, ¿viste? Los que empiezan a correr que te dicen tenés que correr porque te va a cambiar la vida. Claro, no, rana. quiero dormir la siesta. Claro. La cabeza. Cabeza. Y, y bueno, y ahí, y por supuesto, todo puede salir mal. Y sí, esta, por supuesto. ¿Con estas situaciones en algún momento se han sentido identificados, más allá de componer los personajes? Eh, es la obra eso. Okay. No hay forma que nadie que vea la obra no se sienta identificado. No, uh -huh. no existe. Eh, así no hayas estado en pareja, así no te hayas divorciado, así no tengas pareja. Eh, porque habla mucho de, de las miserias humanas, de... ...de los errores que, que cometemos y no los decimos... Y, ...o lo proyectamos... Uh -huh. Ahora, viste lo que hace aquel... ...no, pero vos uh -huh. también... ...bueno, claro. así que la obra, la obra <risa> tiene mucho que ver con eso... ...así que eh, yo me siento muy identificado con... ...el personaje de Pablo en un, un montón de textos... <risa> ...y nos pasa, ahora que la estamos recorriendo la obra todo el tiempo... Estamos todo el tiempo como reconociendo sí. cosas que nos dicen este, con, con partes de la obra. Y eso que ven ahí, el público ¿Sí? ese que ven en el fondo, sí. que es este fin de semana pasado en Rosario, es real. Fue el estreno, ¿no? Es real, lleno, las cuatro funciones. Es real, real es eh. Me encanta que diga ser real. No, no, no. ¿sí no lo no, no, no no han robado de todo. Es de una... El público de una obra de Peretti y de sonido. Es el público de Peretti y de Suar, sí, eh, las, imágenes, las, las imágenes son nuestras. Este, la gente se ríe desde que empieza la función hasta que termina. La bueno, qué que lindo, qué lindo, Fue buenísimo probarla así y, y saber que funciona, que funciona bien. Qué lindo, bueno, el 27 de diciembre se embarcan en Mar de Plata. A Mar del Plata. Qué, qué lindo. lindo. Igual nos queda estos tres días, hoy, mañana y pasado en, sí. acá en sí. Mendoza. Después vamos a Montevideo y, sí, y de después vamos a Neuquén. Cuatro plazas bien fuertes de teatro que nos, que nos va a venir vale. bien... Obvio. presentar la obra ahí. ¿Y cómo se sienten con este género que es la comedia? Porque Americano, bueno, con la trayectoria que tienen ustedes les ha tocado ir por diferentes aristas, ¿no? Pero ahora, con esto de hacer reír... Ah, dale vos! <risa> ¡Está buenísimo! ¡Dale vos! No, ¡Está usted. buenísimo! Digo, hacer reír, más en una época donde estamos pasando todos momentos difíciles, mm. y que la gente se ría todo el tiempo, está buenísimo. Arriba del escenario, uno lo eh, eh, motiva. Esos momentos que tenemos ahí motiva manejando el auto es muy gracioso. Eh, eh, motiva mucho. La verdad que está, está muy bueno y la gente sale muy contenta del teatro. Y por sí. ahí esa diferencia con, con la tele de que es tener esa respuesta inmediata, ¿no? no de no. que se ríen, están ahí. Total. Y vos te das. Es como un termómetro, ¿no? El público de lo que Total. está sucediendo en el escenario. Porque lo gracioso de la comedia esta está estando textual y en lo que sucede. No es un vodevil, no es una comedia donde lo gracioso esté en, el, en un chiste. Mm. No hay chistes. Claro. No hay. No hay eh, le hago un chiste me río de él o sí, no sí. no no no existe la incomodidad total todo el tiempo uh -huh. y en lo que se dicen los unos a los otros que se generan a veces unos silencios en la sala que no sabes si es bueno o es malo uh -huh. pero bueno en definitiva eh, la incomodidad es muy atractiva y como elenco han pegado buena onda, buena bueno, amistad, la pasan lindos. Es fundamental. Sí, chicas, son medio, medio. Son. No, no queremos hablar de las chicas ahora. No, no. Sospechoso. Menos mal que no vinieron. Claro, no está todo mal. Por eso vamos, los, los dos vamos juntos a todos lados y la chica va juntos. No, la llevamos, llevamos bien, nos divertimos. Y desde el primer día, eh, desde que estrenamos, eh, pasó algo arriba del escenario que nos divertimos. Que no, que, que ya nos empezamos a entender. Está bueno, la verdad que está bueno. Buena onda. Es, que es necesario, el público lo siente eso también. Total. Cuando se hay buena transmite. onda, cuando hay química, es se fundamental. Se es fundamental. No, y aparte, si vas a emprender una gira, digo, venir a Mendoza, después te vas a Neuquén, después se me claro, Plata la Convivencia, ¿sí? eh, post-teatro, claro. Claro, tal. sí, tal cual. Hay nos, que, no son casi una familia, realmente. Sí, pero ninguno de los cuatro somos ni actores, ni actrices pretenciosos, ni. <coughs> ni Estamos a, a disposición todo el tiempo de uh -huh. lo que precisa el compañero. Claro. Y sin que nadie te lo pida, eso es lo bueno. Entonces empezó a suceder eso y cuando te das cuenta que, que, que tu compañero te, te sentís recontenido, que mirás para allá y estás contenido, bueno, ahí se empezó a formar una, una química que, sobre todo para estar arriba del escenario, es fundamental. Excelente. ¿Y con qué otros proyectos están actualmente como para hablar un poquito de, de la carrera de cada uno? ¿En qué están trabajando fuera de lo que es el divorcio? ¿O que se viene? Que se nos viene puedan el anticipar. Divorcio. El sí, viene el bueno, el divorcio a full? Sí, sí, sí estamos sí. a full con a mil? Sí, hay que colocar el divorcio. <risa> <Hay> <risa> que... <risa> sí, sí, sí. Vamos a trabajar mucho para que... apostar firme sí. con esta obra. Sí, queremos girar por Perfecto. todo el país, queremos ir a la calle Corrientes, queremos... Estamos bien. Queremos hacerla dos años. Se viene con todo ¿Vale? entonces. Sí, sí, estamos. A, después si salen otras cosas, veremos supuesto, las podemos hacer, por supuesto, seguro. pero estamos enfocados en esto. Muy bien. La respuesta es súper positiva. Lo vemos en las imágenes. Que son de ustedes, sí? que es ¿Sí? sí, no, no, no, <risa> okay. público de ustedes. Aclaramos. Y es público real. Es público real, claro. Sí, real. Claro, sí, claro, sí, claro, sí, me encanta. Claro. Eh, vamos a compartir, si les parece, si tenemos el flyer, la página web para que todos los mendocinos que quieran ir a ver esta obra puedan formar parte del divorcio. Son tres fechas aquí en el Teatro Mendoza, bellísimo, ubicado allí en calle San Juan. 28, 29, 30 de octubre En entrada web están a la venta Y además nosotros eh, tenemos el sorteo Publicado también por en nuestras supuesto, redes sociales claro que sí. Para que vayan a participar por allí En arroba mejor de manana